Hola amigos, estamos aquí en el centro de Langley Está muy bonita esta ciudad Aquí en Canadá, aquí es el City Hall Pues como pueden ver está nublado